Hola, qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, qué tal? Pues nada, pues aquí vamos a estar mi compañero Miguel y yo un ratito hablando de de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en concreto de de Summary Forms y de Xamarin y todo esto. ¿Qué es todo esto de Xamarin? Pues a ver, para poneros un poco en contexto. Eh, Deciros que Xamarin es una plataforma, es un framework de Microsoft, pues para crear aplicaciones móviles. Dentro de Xamarin tiene dos subdivisiones que tenemos, podemos encontrar Xamarin, sería Xamarin clásico, que hace aplicaciones de solo una plataforma y es un wrapper usando C -Sharp sobre los frameworks existentes, por ejemplo, pues es... Un de las aplicaciones de Android nativas se hacen en Java o en Kotlin, en este caso, pues hay un grupper de C# encima de eso. Entonces, lo bueno que tiene de esto es que, además de permitirte usar ese lenguaje, pues te permite usar todo el ecosistema de librerías de, de .NET, todo el tema de Nuggets y demás. Y para ellos igual, para ellos, pues, en vez de hacerlo en objective -C o en Swift, pues se hacen en C# Sharp y tienes todas tus librerías y está otro Xamarin que es Xamarin Forms que es del que vamos a hablar hoy que este sí que te permite hacer aplicaciones multiplataformas. es decir eh, intentas tener el máximo de código compartido entre todas las plataformas y incluso la interfaz de usuario, es decir. Todos los controles, todos los elementos de la interfaz de usuario, pues usando XAML puedes definirlo y eso te crea una aplicación para todas las plataformas. Las más comunes suelen ser Android, iOS y Universal, Universal Windows Platform que te permite ejecutar aplicaciones en Windows 10 y subir aplicaciones a la tienda de Microsoft, entre otros sitios. Eh, el que veremos hoy, como he dicho, es Forms. y a ver, voy a abrir por aquí un navegador y aquí tenemos la página, el landing de producto de Xamarin.Forms, de que os va a contar algo así, que es lo que os he comentado, de que puedo tener aplicaciones multiplataformas, Android y iOS, es un framework completo, o sea, es importante porque... Para todas las plataformas, te permite, te trae cosas como la navegación para todas las plataformas, la animación, tiene un inyector de dependencias, tiene mensajerías, está bien. Eh, está construido alrededor de Model View View Model, o sea, el tema de View Model, comandos para conectarla a la vista y tal, bueno, seguro que ya lo conocéis. La interfaz, como os comentaba, es XAML, que tendría un estilo así, que es un lenguaje de marcado. No similar. Sí. Plido, eh, comparte la pantalla eh, Ah, mira, pues está bien que Sí, no, es que no Estaba aquí viendo el live y no me he dado cuenta Yo tampoco Vale, ah, ahora sí la veo pues ya Está ya. bien, vale, ¿lo veis, ¿no? Sí, sí pues Está estupendo, menos mal que llevamos poco tiempo <ríe> Como os decía Bueno, básicamente lo que os he contado Lo podéis ver en la página de Forms que Esta es la primera que os sale Si buscáis a Marine Forms Y pues lo que decía, interfaces compartidas, eh, framework compartido, model view model el SAML que tiene esta pinta, que es el lenguaje de marcado. También puedes hacerlo de forma declarativa, es decir, por código. Eh, tiene acceso a cosas concretas de la aplicación, ah, de la plataforma, bueno, como abstracciones de, del Safari, de IOS, con el Notch y demás. ¿Tema de interfaz de usuario? Pues, de interfaz de usuario eh, hay dos opciones a la hora de usar Forms. Por defecto, si tú creas eh, un elemento de Xamarin Forms, un elemento de la interfaz de usuario, pues se va a transformar en cada plataforma en un elemento de, de específico de cada plataforma. Es decir, si aquí tenemos un botón en Xamarin, pues en iOS tendremos un UI button, en Android un botón y tal, y tendrá la apariencia por defecto que tendría un botón en esa plataforma. Y recientemente, Forms añadió lo que es el Visual API, que es la manera que han tenido ellos de unificar el diseño de todas las plataformas. Es decir, todos los controles se verían igual en todas las plataformas. Y hay distintos temas Un tema que es el Material, que es el Visual de Material Design, que es bastante conocido por Google, seguro que os suena, seguro que os resulta familiar. Eh, también tienen uno que se llama Cupertino, que es más parecido a, al sistema de IOS y tal. Y después, pues lo de component pues además de componentes de UI, como dicen aquí, pues tiene, tiene buena comunidad, bajo mi punto de vista, tiene... Puedes acceder a todas las librerías que ya existen en .NET, porque es compatible con .NET estándar 2.0, entonces pues la inmensa mayoría de, de librerías y de dependencias de terceros que ya existen para otras plataformas .NET, pues también las puedes usar aquí. Así que por ese lado, genial. Pues bueno, pues ¿qué necesitaríais para crear una nueva aplicación de Xamarin de Forms desde cero? Pues el, el IDE por defecto es Visual Studio, que creo que seguro que lo conocéis de sobra y al instalarlo lo que necesitáis es instalar este componente, este workload, este de Mobile Development con .NET. Este os permite os instalar, en el caso de que no lo tengáis, os, conecta, os da la forma de conectaros con iOS, os pones el SDK y los emuladores de Android y tal. Y en el caso de que vayáis a tener Universal como plataforma, también necesitáis este. Pero vamos, Visual Studio lo podéis descargar. Está la versión Community, que es gratuita para probar cosillas, para proyectos open source, para, para proyectos personales y tal, sin ánimo de lucro, pues lo tenéis de forma gratuita. Os instaláis estos dos y ya, y estupendo. Y hacer aplicaciones. Aquí lo tendríamos y ahora... Lo abrimos y voy a crear una nueva aplicación. Creo un nuevo proyecto. Como veis, vamos a hacerlo todo desde cero. d Como sería desde el principio crear todo esto. Creamos esta. que Esta pone aquí, ¿no? Yo la tengo aquí, pero por lo menos para que veáis. A ver. Template, multiplataforma para iOS y Android y tal. Vale. Ok. Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar eh, My First App. Lo Vamos a poner aquí mismo. Vale. Aquí, aquí podríamos escoger una plataforma, una plantilla, perdón, que te da algo de código, pero vamos a escoger la que no te da nada para poder explicar cosillas desde cero y vamos a añadir Universal. Vale. Lo vamos creando. Vale, y a la vez, como queremos hacer algo, como queremos enseñaros algo, una solución integral de cómo trabajaríais, en el caso de seáis solo ustedes o queráis trabajar con alguien o tal, pues es lo más común pues, usar control de versiones. Y en este caso vamos a usar el control de versiones más usado, que seguro que también lo conocéis, que es Git. Y dentro de Git uno de los portales de los proveedores más conocidos también, que es GitHub. Así que voy creando aquí el proyecto. Eh, me voy a quitar, creo un nuevo repositorio y lo voy a poner público para que podáis ir viendo el código también y para después para referencia. Público y tal. Vale. Lo creo. Vale, y antes de que se me olvide voy a añadir a mi compañero como colaborador, que aunque sea público para no tener que andar con pull request. La red. Oh, vale, vale. Pues entonces, tan fácil como eso, ya es él, es colaborador, ya podría acceder a esto. Aquí tenemos ya el repositorio vacío. Vamos a vale, conectarnos al mi Mac. Ahora os comentaré, ok. Vale, sí, conéctate. Y aquí, como os comenté, tenemos la solución creada. tiene este proyecto que es un, un proyecto de C-Sharp es netstandard 2.0 y aquí vamos a tener todo el código común, es decir, aquí en SAML definiremos la interfaz, tenemos aquí su code behind, algunos de WPF o de Universal os sonará, dependencia de Nugget y tal, y ahora os crea un proyecto por cada plataforma, entonces esto sí que es un proyecto de cada plataforma, entonces pues viendo aquí pues podemos ejecutar el que queramos. Aquí, en estos proyectos, pondríamos código y resources y assets dependientes de cada plataforma, específicos de cada plataforma. Por ejemplo, no sé, los iconos de cada tal o, la, o una dependencia que sea exclusiva de cada plataforma y aquí tendríamos todo lo común. Entonces, por ahora, pues voy a subir esto a Git, tal cual está. Vale, podremos usar aquí, pero bueno, voy a poner esto directamente. Vale, cojo de aquí la URL, voy a usar HTTPS y publico. Está publicando. Y si no me equivoco, aquí está ya el código. Aquí lo que tenemos es pues. Un proyecto creado desde cero, tal y como está, digamos, esta sería la plantilla de Forms. Así que, si te parece, Miguel, ¿quieres continuar tú desde aquí? Eh, sí, perfecto, pues continúo yo. Lo dejo por. Lo como por donde la has dejado tú. Eh, vale, pues voy a ir compartiendo pantalla. Compartir. Vale, pues me voy a ir descargando el repositorio eh, clon eh, vamos a crear aquí una carpeta de... Eh, se ha quedado... por ejemplo, me ha quedado Vale, pues ya tenemos aquí el repositorio, tenemos Master eh, y vamos a ir abriéndolo. Eh. Eh, vale, eh, lo que hemos pensado mi compañero Pulido y yo es mostraros eh, una aplicación desde cero en Chamber Informs. Eh, para lo cual eh, vamos a consumir eh, un servicio web, una API REST que hay pública, ahora lo enseñaremos y básicamente vamos a hacer una llamada simple y lo cargaremos en un listado, ¿vale? y aprovecharemos todo ese proceso para para ver cómo se maqueta por encima, bueno mi compañero ya ha explicado por encima la estructura de los proyectos Chimani Forms. Eh, vale pues si os parece, eh, lo primero una vez que tenemos el proyecto abierto, lo primero que vamos a hacer es clic derecho en la solución eh, eh, administrar paquetes Nuggets de la solución y lo que vamos a hacer Nuggets, por si no lo conocéis, vamos mmm, cualquiera que esté acostumbrado a los proyectos de .NET seguro que lo conoce pero es el gestor de paquetes que utiliza Visual Studio, es el que nos permite instalar mmm, referencias a otras librerías, tanto públicas como en un feed privado y lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de actualizaciones y seleccionar todos los paquetes y actualizarlos aunque no hay mucha diferencia pero bueno así nos aseguramos que siempre estamos trabajando en las últimas versiones eh, vale pues mira ya, ya lo tenemos actualizado y mira, estoy viendo aquí que al haber actualizado me está pidiendo eh, Chamarifor recomienda que el, bueno, el destino del, del proyecto Universal eh, que aumente la versión. Vamos a hacerlo en un momentillo, que eso no cuesta trabajo, Sin veis cómo podemos acceder a las propiedades de cualquier proyecto nativo es simplemente clic derecho propiedades, eh, accedemos como al manifest diríamos de esta aplicación, bueno a las propiedades y aquí podríamos modificar pues lo que nos está diciendo, eh, nos está pidiendo Dice que la 1.77 eh, Vale, pues lo tenemos. por aquí, porque no está aquí. Vale, pues ya lo tenemos actualizado. Eh, ya hemos cambiado eso, ya nos está quejando aquí. Eh, y ahora vamos a instalar eh, un, una librería que vamos a necesitar, ¿vale? Eh, se llama. Refit, eh, si habéis programado alguna vez en Android, esta librería hereda, por decirlo de alguna forma, de Retrofit, es una librería que no, nos permite consumir peticiones HTTP de una forma muy, muy sencilla, Ahora lo vais a ver, Pues seleccionamos el, el donde queremos instalarla, eh, la instalamos, también vamos a necesitar otra librería, ¿vale? Que es NewtonSoft. Es una librería muy muy famosa para gestionar JSON, de, modelo a, de modelos a JSON. Eh, pero en principio no necesitamos instalarla porque si os, nos fijamos aquí, eh, Refit ya la contiene como dependencia. Es decir, que una vez que nosotros nos descarguemos Refit, y ya lo hemos hecho, eh, ya esa la, la incluiría, ¿vale? Eh, vale pues si os parece eh, voy a enseñar mi compañera Pulido ha explicado por encima el, la estructura si os parece vamos a abrir el main page que sería bueno eh, siempre como siempre se compone o sea lo que es la página en sí se compone de un shamel, que sería la vista de un código de un code behind que, se le, que le llamamos vale que es el, la lógica asociada de esa vista y bueno, ahora diremos un bimodel y eso, pero un poquito más adelante. Eh, vale, pues este sería el, el main page, eh, si os fijáis, tienes un content page donde metemos el contenido y tenemos un stack layout, que es un elemento que lo que hace es apilar, esto es como en todas las plataformas, tanto horizontal como verticalmente, y un label, eh, tiene un texto, bienvenido a Chamary y una posición en la pantalla, ¿vale? Si os parece, eh, lo vamos a ir ejecutando, ¿vale? Para que veáis cómo podemos ejecutarlos en varias plataformas. Mira, eh, aquí podéis seleccionar la plataforma con la que queréis ejecutar, ¿vale? Android iOS Universal. Vamos a empezar con Android. Yo tengo aquí eh, un simulador remoto, pues, un, que diga un simulador en, ejecutado en local, en, el, en mi ordenador. Pero podéis enchufar por, por USB vuestro teléfono Android y ejecutarla ahí, ¿vale? Pues lo seleccionamos ahí, le damos a Play. La primera vez siempre tarda un pelín más, pero bueno, luego vais a ver que las segundas compilaciones tardan muchísimo menos. Vale, eh, también si... Bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Vale? se está ejecutando bien pues si veis básicamente es un fondo blanco porque no tiene nada y es el label es centrado en la pantalla bienvenida a Xamarin Forms vale y bueno no tiene mucho más eh, detenemos y vamos porque veáis en otra plataforma se le llama aquí Universal y se ejecutaría en nuestra máquina local ya que esto es un Windows y es Universal y con simplemente este combo podemos cambiar entre diferentes plataformas así de esa forma tan sencilla eh, pues como veis aquí tenemos la misma aplicación que antes, el fondo en blanco con el texto y en una aplicación pues, universal como veis es una aplicación de escritorio normal, la podemos poner a pantalla completa, podemos cambiar el tamaño, podemos minimizarla, en fin, lo que es una, una aplicación de escritorio completa 100% nativa de universal. Eh, vale, pues acabo de subir los cambios, pulido. Si te parece, puedes ir continuando. Que bueno, voy a enseñar. Voy a mostraros un poquito la, la librería que hemos elegido para, para este caso. Uy. Sí, voy a enseñaros la librería que he elegido para este caso. es eh, Hemos elegido una librería pública, ¿vale? Se llama Rick and Morty Epic. Es una librería. Basada en la famosa serie Rick and Morty, eh, tiene un, una API pública sin autenticación. Eh, bueno, se puede hacer de, de varias formas, pero en principio vamos a usar eh, las llamadas REST, así de esta forma. Y bueno, ahora la iremos viendo sobre la marcha. Eh, si te parece, continúas tú, Plito. Vale, continúo. Eh, vale, vale, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ah, aquí estamos pues vale pues ya tengo aquí los cambios que me ha dejado mi compañero miguel y entonces pues ya tendría aquí el refit instalado Sí, eso es y samarin Essential y forms aquí como él os ha comentado vamos a trabajar sobre esta api que la, bueno, la encontramos simpática y además que sabemos pues, simple como él dice podemos consumirla con rest y tenía bastante información y estaba bien organizada. Porque te deja obtener personajes, organizaciones, episodios y tal. Nosotros aquí, para este ejemplo, lo que habíamos pensado era usar la de la de personajes, la de Characters, y mostrarla en una lista. Porque esta tiene, tiene imágenes, tiene información de si está vivo o no el, el género y tal. pues esto. Entonces, vamos a usar este endpoint y el character que nos devuelve tendría algo así, al hacer la petición, pues tendría esta, quizás nos lo devolvería en JSON si hacemos esta petición, viene todo paginado y nos devolvería en este caso creo que son los 20 primeros, o sea, 20 como máximo por decirlo así y nos devolvería dos objetos el primero sería de información que te dice cuántos Cuántos resultados tiene tu búsqueda en total y cómo encontrar el anterior y el siguiente para el tema de paginación. Y después en resultados, pues, esto ya sería un modelo de carácter como hemos comentado. Ve que comenta estatus, la especie que es, el origen, dónde está, qué episodio sale y tal. Vale, pues, ¿qué necesitamos nosotros para...? Para mostrar esto en nuestra pantalla, pues necesitamos en nuestra aplicación, pues necesitamos un modelo, una representación, en este caso en C# Sharp, de lo que es este personaje, este character y de estas respuestas. De esa manera modelamos, usando con la ayuda de Newton Soft, lo convertimos a, a DTO que se suele llamar Data Transfer Object y pues eso nos permite después coger ese objeto de ese carácter y mostrarlo en una lista y tal y cual. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay páginas que te las automatizan y a partir de una llamada de JSON pues te permite generar eh, en C Sharp los objetos que necesitamos. En este caso vamos a usar Postman, pero igual que podríamos usar otro, podríamos usar Swagger, podríamos usar línea de comandos, podríamos usar el propio navegador, pero en este caso, pues mira, pues nos hemos preparado aquí una colección de postman. Tenemos aquí el character, character. en host tenemos la base URL que sería ricamortiapi.com barra API y solo le vamos a decir que nos devuelva los characters sin filtrar ni nada, la petición más básica que podemos hacer. Entonces aquí, como os comenté, tendrías el objeto de información. Te diría que la llamada que has hecho sin filtrar tiene 493 personajes, 25 páginas de personajes. Y aquí en results pues tenemos un array de los 20 primeros. Entonces, esto lo podemos coger. Uy, uy, uy. ¿Qué andas haciendo? Aquí mismo. Creo que aquí lo puedo copiar directamente, ¿no? Sí. Y hay páginas que te permiten hacer json c sharp aquí tengo ya la de quicktype eh, bueno pues uso quicktype porque es la que nos suele dar buenos resultados y te hace modelos bastante o sea que no tenemos que cambiar mucho después me ha puesto esta namespace eh, esto sería la respuesta digamos con la general digamos el el root podremos seek and multi respond y como veis pues me ha creado todo incluso estas anotaciones entonces por si es por si es distinto el nombre que viene en la clave del json y el nombre que yo les quiero poner aquí, o después esto me permite ponerle el nombre que yo quiera y tal, pues me ha creado el tipo info, el tipo result, que sería, digamos, esto, que sería la, la, la raíz de caracteres, actualización, algunos serializadores y tal y cual. Pues vale, pues como yo lo tengo hecho de otra vez, pues cogemos aquí modelos, pero vamos, es para que sepáis de dónde vienen, vienen del mismo sitio. Viene aquí está Ricard Morty, Location, Character todo igual entonces ahora vamos a vamos a ponernos manos a la obra y vamos a crear usando refit lo que en refit se llama un repositorio es decir refit lo que creamos es una interfaz que define a la API que queremos consumir y él pues nos genera la implementación que, y que nos permite usarla para hacer una llamada y traernos datos de esa API entonces, folder, aquí se va a llamar API y creo una nueva clase, que realmente ahora va a ser una interfaz, pero y aquí le pongo repository. Vale, esto va a ser una public interface y repository. Vale. La forma que tenemos de trabajar en refit es esta, le digo task, porque va a ser el tema de va a ser asíncrona. El tipo nuestro hemos visto aquí en modelos, que va a ser Rick and Morty Response. Task Rick and Morty Response. Y el método de esta interfaz se va a llamar Y aquí con una anotación le comentamos a refit el, el verbo http que, hay que usar, digamos el método, que en este caso va a ser get, refit.get, y le decimos la URL, digamos el path a partir de la base URL del endpoint que queremos consumir, que en este caso va a ser... Nos permite después cambiar la base URL por si tenemos distintos... Endpoints, si sí, estamos a, a distintos entornos, tal y cual. Eh, a ver, aquí esta es, como podéis imaginar, la petición más básica que podemos hacer. Eh, Refit aquí te permite, con anotaciones, pues te permite añadir headers, te permite añadir eh, contenido al body en el caso de que fuese un post o, o queries para hacer filtros usando get y tal y cual, pero por ahora súper básico. Sin filtros, character. Y eso me va a volver una task de mi objeto root que es Rick and Morty Response. Vale, pues entonces ahora voy a crear un servicio que lo consuma. Que aquí lo vamos a llamar Characters Service. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es. Primero, antes de que se me olvide, vamos a añadir la base URL. No es buena práctica ponerla aquí, pero creo que para nuestro caso, para el caso de ser un ejemplo y tal, nos vale. Aquí esto lo pondríamos en un archivo de configuración o en otro sitio. Desde luego, no en un servicio. Así que no hagáis esto, pero perdonadnos. String, URL, rickhandle.com barra API vale. ¿Qué vamos creando de más? Pues el repositorio en sí que ahora él nos creará la implementación el repository que acabamos de crear el repo y en el constructor lo vamos a inicializar public okay. repo igual a rest service For esto es cosas de refit, simplemente es así y aquí en este método estático pues puedes hacerlo de varias formas, puedes decirle simplemente, el más básico es el que estamos usando nosotros decirle simplemente la, la URL base puedes pasarle aquí entre otras cosas un HTTP client en el caso de que quieras cambiar cosas, por no sé, los timeouts, la, si hace cosas de autorización, autenticación y todo eso, pues le puedes pasar tu HTTP client creado por ti, como tú quieras, a tu manera. Y ahora vamos a crear también un método que permita exponer desde la otra parte de la aplicación, en este caso desde el view model, eh, los, la lista de personas, que sería task de response eh, get. Lo que a hacer es el repo get Entonces, esto se pone justo delante del repository que acabamos de crear y lo vamos a consumir desde aquí. Aquí podríamos hacer otra manipulación, otra abstracción, eh, si tuviese más métodos aquí o si en vez de devolver a un Rick and Morty Response. Queremos hacer aquí filtros en este servicio o queremos, o en vez de devolver un Rick Morty Response, devolver directamente el result. Pero, bueno, esto nos dejaría, llamando a este método, nos dejaría todo preparado para obtener un objeto de este tipo para después trabajar con él. Así que aquí voy a subir los cambios usando Fork. Podéis usar desde aquí el, en el Team Explorer, podéis usar también Visual Studio, pero yo suelo usar Fork, Cuestión de Gustos. También está Source Tree, está la línea de comandos para los valientes. Y ahí va. Eh, Repository. ¿Vale? También si vais teniendo alguna duda, pues podéis ponerlo por aquí por, por la sección de preguntas. El código que vamos subiendo lo podéis ver porque el repositorio está público. Está en github pulimento barra my first app. Que, si queréis, acabo de subir esto. Y sin más, pues, Miguel, ¿podrías continuar tú? Venga, pues lo, lo cojo donde lo has dejado. Eh, como bien, siguiéndote. Bien, ya se importante, sí. Siguiendo también tu hilo, he visto que, el... muy bien, por cierto, que no, se nos había olvidado comentar lo de, lo de las preguntillas, eh, la Cuba eh, ya nos habían preguntado a alguien algo y, bueno, aunque tú concretamente has respondido sobre del JIT, que podéis usar cualquier JIT por debajo, o sea, cualquier programita gráfico por debajo del JIT y así que podéis usar lo que queráis. Eh, en cuanto también ya respondo a una de las preguntillas que han hecho, no necesitáis ninguna herramienta más, ¿vale? Solo Visual Studio y desde el propio Visual Studio podéis instalar eh, con el asistente que tiene de Android, ¿vale? Podéis instalar aquí diferentes emuladores, ¿vale? Así que ninguna herramienta más. Y simplemente ya por terminar de responder esa pregunta, eh, si conectáis un dispositivo físico, yo tengo aquí el mío conectado, ¿vale? Por USB en el selector este que antes he seleccionado eh, vea que aparecen todos los emuladores que yo tengo creado aparte de mis dispositivos conectados vea este Xiaomi Mi A3 en mi dispositivo personal ¿vale? y simplemente eh, tenéis, bueno, eh, en Android tenéis que entrar en ajustes y activar la depuración por USB ¿vale? una vez que tengáis eso ya os aparece ahí y ya vosotros podéis vamos, yo aquí ahora mismo si hago un play se ejecuta directamente ...sobre mi dispositivo, ¿vale? Eh, vale, vale. Pues sí. perdona, que creo que no sí, estás claro. compartiendo pantalla, ¿no? Ay, vaya tela. Creo, no, bueno, al menos... Ah, sí, le daba Share, pero no le he seleccionado el desktop. Vale, perdóname ah. a todos. Nada, nada. Pues, pues como estaba diciendo, en este selector es el que aparecen... ...todos los diferentes emuladores y, además, Xiaomi Mi A3, que es mi dispositivo físico, ¿vale? vale y aquí podemos crear diferentes emuladores, podemos, en fin, que no necesitáis ninguna herramienta más, simplemente Visual Studio, y como bien ha comentado mi compañero, nosotros utilizamos eh, Ford, que vamos yo lo acabo de aquí abrir, y voy a hacer un pull, vale, eh, ya tenemos aquí los cambios, pero podéis usar el asistente que queráis, eh, como bien ha comentado mi compañero. Eh, vale, pues si parece, vamos a ir ya a entrar también en más batalla. Eh, vamos a crear el un view model, ya que vamos a usar el patrón en Vivien. Vale, eh, lo vamos a llamar igual que la página, como se suele hacer, pero en lugar de page view model. Vale, eh, vamos a crear también un base view model. aquí eh, en este base view model si estáis acostumbrado a trabajar con con el patrón en eh, vivien, sabréis que siempre hay que implementar y eh, notify property chain vale eh, pero vamos hoy pues yo tengo aquí una implementación eh, bastante sencilla pero vamos podéis coger la que la que queráis igual que si tenéis un base view model de otros proyectos la podéis usar vamos mira. pues si observáis lo que hacemos es implementar el notify property chain que es lo que nos obliga a tener este evento y con este método eh, ejecutamos el, el cambio esto es lo que hace si no quien no esté acostumbrado a trabajar con este patrón eh, lo que hace es que cuando hay cambios en el en el view model el, en los datos en la lógica el al llamar a a este método en la vista se, se entera si no si no implementamos el notify property chain nunca llegarán nuestros datos a la vista la vista será totalmente eh, agnóstica esto eh, vale pues tenemos el base view model que eh, ya digo podéis usar si tenéis alguno de otro proyecto lo podéis usar tal cual vale aquí tenemos en nuestro nuestro mail lo vamos a hacer público y vamos a hacer querer del base B model vale eh, ya con esto en principio tendríamos el Binding Model eh, completamente listo para, para hacerlo funcionar, ¿vale? Eh, ahora lo vamos a, a asociar al contexto de la página, ¿vale? Normalmente usamos inyección de dependencias y bueno, haría otra, hay otras formas de, de hacerlo, pero como este, como este es un ejemplo muy sencillito para no complicarlo y no alargarlo más, eh, lo que vamos a hacer aquí directamente en el Code Behind, eh, decimos que, que Binding Context. Igual a new main, model, ¿vale? Esto, bueno, para un ejemplito no hay problema, pero tampoco es muy buena práctica. Pero, vamos, como ya veis, para, para el ejemplito que, que creemos y que en el que estamos hoy, no, no hace falta más, ¿vale? Eh, vale, pues mira, si os parece, vamos a ya maquetar lo que nos hace falta, que ya nos quedamos un poquito. Eh, mira, para... os voy a enseñar, vamos a enseñar otra característica muy interesante de chamarín, vamos aquí a seleccionar el simulador que yo lo tengo arrancado, por ahorrar tiempo, pero si no estuviese arrancado al darle aquí a play, lo arranca, de acuerdo, lo que pasa que yo como ya lo tengo arrancado porque tarda un poquito, pero no necesitáis nada más vale, y otra de las características, como os comentaba, muy interesante de, de chamarín voy aquí a hacer un wiki por aquí eh, es que podemos, es, se llama Hot Reload, ¿verdad? Que, que quiere decir que nosotros hacemos cambios aquí en el Shamel con la aplicación ejecutándose y simplemente con control S, es decir, oh, este botón, es decir, guardar, eh, los cambios se van a ver reflejados en nuestra aplicación, en, en la que se está ejecutando directamente. Voy, aquí, voy a hacer aquí un huequillo para que veamos la aplicación ejecutándose y el, y el Shamel, ¿vale? Eh, vamos, para que... vamos a hacer una pruebecilla, Mira, si os fijáis aquí, podemos añadirle un color, un text color, vamos a decirle rojo. Eh, ahora pulsamos control. Bueno, voy a pulsar el botoncito este para que lo veáis vosotros. Vale, y como veis, automáticamente eh, vemos aquí en rojo y la aplicación está ejecutándose. Es decir, que no hemos tenido que parar y detener. Y la verdad es que funciona. Eh, ya llevamos unos meses trabajando con esto y funciona bastante bien y el nivel de productividad que se consigue es muy interesante vale pues vamos a vamos a trabajar el, en la pantalla que vamos a que vamos a hacer hoy eh, básicamente hemos pensado eh, hacer un botón y una lista vale cuando pulsemos el botón eh, se carguen los datos en la lista eh, para ello vamos a usar un grid eh, un grid eh, lo que hace es bueno un grid no vamos a utilizar un grid lo usamos después vamos a ir hablando un Start Layout que como dijimos antes lo que hace es apilar elementos ¿vale? y el primer elemento que vamos a poner vamos a poner un botón le vamos a poner de texto Get, yep. vale le vamos a dar un Background Color un, un Light Blue está bien y Control S y vemos aquí el botón ¿veis? Okay. Eh, vale pues como segundo elemento eh, vamos a crear un Collection View. Collection View básicamente es una lista, ¿vale? Es un control que nos permite mostrar elementos. Él ya se reciclado de celda. Hace, podemos decir, diferente el layout. Es decir, si queremos que se apilen eh, verticalmente, horizontal, columna, en fin. no Es un control que nos da muchas posibilidades, ¿vale? Eh, aquí al control le vamos a añadir... sí, le vamos a añadir el, el data template, vale, Plate. esto básicamente vamos a definir en esta sección el, la vista que va a tener cada ítem de, de la lista, y aquí vale, eh, dentro del item template creamos un data template y aquí ya podemos poner lo que queramos que se muestre, vale. Eh, como nuestro modelo tiene, eh, si nos fijamos, el modelo de character que es el que vamos a mostrar tiene eh, una imagen, que es una URL, ¿vale? Y tiene un nombre o más datos. Bueno, pues en principio vamos a mostrar eh, un grid, si os parece, ¿vale? Que es un elemento que permite dividir en filas y columnas. Eh, ahora vamos a definirle eh, dos columnas, ¿vale? En la primera columna vamos a poner la imagen y la segunda columna vamos a poner el, los demás datos, el nombre o lo que queramos eh, En la columna y definimos la primera columna que le decimos que ocupe le podemos dar o auto para que ocupe el tamaño que necesite eh, todo o darle un tamaño fijo, ¿vale? le vamos a dar un tamaño fijo aquí a la imagen ¿vale? y le decimos que la segunda columna ocupe todo el contenido vale. o sea, la primera imagen va a ocupar esto y la segunda columna todo lo demás y ahora aquí dentro del grid empezamos a declarar los elementos. El primer elemento, como hemos dicho, es una imagen. vale eh, Le podemos decir, le podemos especificar en qué columna se va a encontrar, ¿vale? Aunque en principio esto no sería necesario. Y de segundo elemento vamos a poner un stack layout, ¿vale? Que lo vamos a poner de orientación vertical. Pues si queremos poner algo más aparte del nombre aquí un label text y aquí esa, eh, es lo interesante del patrón en que nosotros aquí el collection view tiene una property que es item source vale es lo, los ítems eh, nosotros eh, estos los datos los va a coger de su model su model es el main view model vale eh, que vamos a crear ahora una propiedad pero la vamos a dejar hallar aquí declarada eh, ponemos eh, llave sí llave binding y decimos a qué propiedad el, a la que va a estar eh, bindeada eh, vamos a llamarla character list vale esto significa que habrá un listado de character de personajes en nuestro main view model vale y que esta lista cada ítem o sea por cada personaje va a crear esto vale eh, con su reciclado de celdas y demás eh, vale, es eh, como esto es una lista de, de personajes Nosotros aquí, el grid va a tener eh, el contexto de un personaje Entonces nosotros aquí en el label podemos acceder a la propiedad Name Del Character, porque cada ítem de la lista es un Character, ¿vale? Eh, también vamos a el campo Imagen, ¿vale? Mage, lo vamos a poner aquí Source y Image Vale, y con esto eh, Pues ya lo tendríamos no, te, no nos haría falta nada más En principio eh, bueno, Vamos a añadir otro campito también Venga, Control D para duplicar eh, Y vamos a ver Que le podemos poner Ah, mira el origen Es un objeto locativo Que tiene un name Perfecto, pues eso usamos Origen .name, ¿sabes? O sea, el recordar que estamos en un character, del character, se a su origen y del origen al name, ¿vale? Si pulsamos control S ahora mismo no vamos a ver nada puesto que la lista no tiene ítems, ¿vale? Y bueno, en un principio ya lo tendríamos todo, toda la vista, simplemente nos falta un par de líneas y ya tendríamos los datos. Eh, vamos a detener el, la ejecución porque vamos a tocar el main view model, aunque lo podríamos hacer mientras está la aplicación ejecutándose, pero no veríamos los cambios, ¿vale? Vale, eh, pues muy sencillo aquí lo que vamos a hacer. Eh, primero vamos a crear como hemos visto en el, la vista, necesitamos una, una variable que va a ser una lista de chart, dicho y le hemos llamado. ¿Cómo la habíamos llamado? Character List. Vale. La verdad que esta es la propiedad privada. Ahora la vamos a casular. Eh, vale. Y aquí, aparte de esto, necesitamos llamar a Long Property Chain. Vale. Ay aquí haciendo un lío vale no, como el no. esto vale, eh, si os fijáis vamos a darle un poquito de formato básicamente lo que hace es que cuando se le setea el valor se le, se le asigna el valor que se acaba de setear a, a la variable y se llama al property chain para que, como digo, la vista sea consciente de este cambio y, y pida, pida el valor nuevo, ¿vale? Eh, bueno, pues ya tenemos la lista y con esto simplemente al ser pública, nuestra vista ya tendría acceso a ella. Solamente nos falta una cosa: eh, rellenar la lista, ¿vale? Eh, para rellenar la lista, eh, vamos a crear aquí, eh, como mi compañero pulido bien que un... lo llamaste pulido, si no recuerdo mal. Character Service. Eh, eso, Character Service. Julio, si quieres que en algún momento que me dejo algo... No, no, por ahora, ahora a... lo estás haciendo genial. Estoy aquí <risas> pendiente y... y vamos a... Vale, vale. O sea, pues uh, tenemos uh, aquí el character Service para consumir la API, como mi compañero antes hizo. Eh, lo hemos puesto Retorly porque, puesto que, bueno, solo se va a asignar en el constructor y luego el valor de este servicio no va a cambiar nunca más. Eh, creamos aquí un constructor, ¿vale? Y ponemos Character Service igual a New. Bueno, bien, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Eh, vale, eh, solo nos queda eh, usarlo para rellenar esta lista, simplemente, ¿vale? Eh, hemos creado un botón, ¿de acuerdo? Eh, pero actualmente cuando pulsamos el botón no se hace absolutamente nada. Vamos a poner un comando también sería eh, un binding al view model vale y lo vamos a llamar eh, click command vale eh, vale ahora nos vamos al main view model y ponemos public y command esto seguro que os suena si estáis acostumbrados a trabajar con otras aplicaciones punto .net es más si os fijáis esto es eh, system windows input o sea que no no tiene ninguna relación con Xamarin y chambering forms vale y aquí vamos a crear un new y aquí eh, si estáis acostumbrados a command sabéis que necesitamos una implementación de command vale pero eh, forms sí que es cierto que nos da una implementación sencilla vale y así bueno no necesitáis más de momento y aquí vamos a crear el método que se va a llamar cuando cuando se pulsa el botón o el comando lo llamamos igual execute para no confundirnos vale bien pues cuando se pulse el botón de clic coma entrará por este método y aquí vamos a hacer algo tan sencillo como character service eh, punto get vale aquí tenemos ahora un objeto ricamort y response que a ver qué tiene dentro tiene hay eh, cierto le tenemos que hacer una wait Y eh, vale, aquí lo que haremos será eh, Lo que hacemos es llamar al, al repositorio a la, a la URL, a un servidor externo Y con esta web, bueno, pues lo esperamos Para que no continúe el código hasta que esto no termine Vale, una vez que lo tenemos aquí Pues CharacterList list es igual List punto Sí, bueno, en realidad eh, esto no es un list, es una respuesta. Vale, y el resultado, este es un array de character, pero aquí tenemos un list. Bueno, eh, tenemos LinkQ. Eh, bueno, LinkQ seguro que la conocéis, son implementaciones de innumerables o, y demás que nos permiten de una forma fácil manejar listas. Aquí lo que pasamos es de un array a una lista, ¿vale? Bueno, pues si no me equivoco, eh, lo tendríamos ya. Eh, vamos a ir ejecutando. A ver si no me he dejado nada. Y en principio, bueno, pues con eso tendríamos el ejemplito que teníamos pensado para hoy. Eh, nos queda ahora enseñaros en todas las plataformas y responder. Vale, aquí en principio, si pulsamos el botón, se estaría llamando al servidor. Y bueno, mira, tenemos aquí tenemos ya aquí los datos, pero bueno, no es, se ven tal como pensábamos. Vamos a ver qué ha ocurrido ahí, lo arreglamos en un momento. Ay, mira, qué toque, sí. que Aquí, eh, como os he dicho antes, pues antes me habré confundido. El, todo siempre está en la columna o en la fila cero por defecto, ¿vale? Y si no le decimos nada... Eh, o sea, cogiendo la de por defecto, o sea que en, en teoría la imagen esta eh, no tendríamos que decirle nada, ¿vale? Se lo podemos quitar incluso ¿vale? Y este sí que le decimos que pertenece a la columna 1 ¿vale? Ahora, eh, como ya tenemos datos, si pulsamos control S bueno, tenemos la lista solucionada y con esto en principio tendríamos el ejemplito, ¿vale? Ahora os la vamos, os la vamos a enseñar en diferentes plataformas y, y bueno, responder las dudas que tengáis eh, voy, a ir, voy a hacer un commit, vale, el base, el main, el main page, el main. Vale, pues este código ya lo tenéis público, ya podéis acceder todos a ello, vale, y probarlo... Si tenéis instalado Visual Studio con las herramientas que hemos dicho, simplemente descargarlo. Aquí tendréis el selector con las plataformas y aquí podéis acceder a los emuladores, vuestros dispositivos o Universal. Eh, si os parece, vamos a ejecutar los Universal para que veamos cómo se ve también. Vale, pues mira, aquí tendríamos ya la aplicación en Universal con el botón, ¿vale? Una vez que lo pulsamos, pues ya lo tenemos aquí. Eh, como veis, bueno, eh, los tamaños evidentemente no se respetan porque no es lo mismo 125 para una aplicación mobile que, que una aplicación Universal. Pero bueno, eh, se pueden poner... Eh, ChamaRin te permite poner diferentes tamaños para diferentes plataformas. Y bueno, en un principio con esto lo tendríamos todo. Eh, mi compañero Pulido ahora va a mostraros en, en otra plataforma más, porque si os fijáis, eh, si, seguro que habéis caído de la cuenta, que hemos ejecutado en Android, en Universal y ¿qué pasa con iOS, verdad? Pues para eso necesitas un Mac eh, en, en, la misma, en la misma red, el local, o, bueno, también puede ser en remoto, pero en principio eh, siempre se suele ser eh, conectado por SSH en la misma red. Y mi compañero, bueno, si, si parece le paso la palabra a él y que él continúe explicando. Vale, pues continúo. Venga, voy a, voy a compartir yo mi pantalla. Sí, quiero compartir. Vale, ya estoy compartiendo mi pantalla. Pues aquí, pues... Me he ido al fork, ya tengo, como veis, el mismo código que el que acaba de hacer Miguel. Y yo aquí en mi mesa, pues tengo un, tengo un dispositivo Mac, tengo aquí un portátil arrancado con todas. O sea, no hace falta, digamos, que instalemos dependencias, con que tenga activado el acceso remoto y tal, pues ya se puede hacer. Decir que para ejecutar aplicaciones y para compilar aplicaciones en IOS, pues, o sea, para probar en iOS, en dispositivo físico o en simulador, necesitas un equipo Mac. Lo puedes hacer a través de Windows directamente, como hemos hecho aquí. Aquí, pues te conectas, ves los Mac que hay, te conectas por red. Y entonces, lo que hace Visual Studio es que la parte común, digamos, la parte de Net Estándar, que es agnóstica, pues esa te la compila aquí en el ordenador tuyo, en de Windows, en el que estás desarrollando. Y la parte específica de que tenga que ver con iOS en este caso y todo el tema de compilación, Xcode, firma y empaquetarlo en un IPA y demás, pues sí que se hace en el otro dispositivo. Hay otra opción que es directamente hacer el desarrollo en el Mac, usar Visual Studio for Mac y ahí directamente pues ya puedes hacer esto. Por ejemplo, si tú quieres publicar una aplicación, si solo quieres compilarla, si usáis, las, si usáis la plataforma de Azure DevOps, no necesitas tener un agente con Mac. El propio Azure DevOps te da agentes que están alojados como máquinas virtuales en Azure, que son Macs. Entonces, pues te permite, en tu pipeline de compilación, pues te permite decir, pues usa este agente de, de Mac que está en la nube está en azure y lo usas pero claro en el desarrollo pues es mejor ver cómo queda en una plataforma y tal eh, sin más como miguel ya lo ha mostrado en android y en universal pues voy a ejecutarlo aquí en ios como yo tengo aquí conectado esto este mac pues aquí me sale todos los simuladores que tiene este mac si tuviese un dispositivo físico conectado un iphone que ahora mismo no lo tengo, un iPad o lo que sea, también me aparecería aquí, voy a coger esto, el iPhone SE, un simulador y una cosa muy chula que tiene Xamarin Forms todo el tema de Visual Studio, todo el tema del tooling que la rodea, es esto que es el Remote Simulator, esto no es más que el emulador se está ejecutando en, el, en la máquina Mac Realmente porque el emulador de IOS pues no se puede ejecutar en Windows, obviamente. Entonces, lo que hace es, te lo ejecuta en una ventana de macOS y aquí te trae la ventana, entonces te la muestra. Es como si estuvieses compartiendo esta ventana de Mac a Windows. Y, además, aquí puedes usar eh, los fotones, los toques y tal. Entonces, está muy bien porque es lo más parecido que puedes tener a un emulador de IOS en el dispositivo Windows. Y como veis, aquí tengo el botón y aquí la aplicación está exactamente igual que la, de, que la del resto de las plataformas. Entonces veis que con solo este XAML, decirle decirle la colección, con el grid con las dos columnas y en esta columna apílame estos dos labels. Pues lo tiene aquí. Eh, aquí podríamos hacer muchas cosas más. Veis que hemos intentado mantener la aplicación simple, visual pero simple. Pero aquí podríamos añadirle muchas cosas más, como otras llamadas a la API o con filtros y tal. Podríamos añadirle persistencia. Que, por cierto, hablando de persistencia, si sois del mundo.net o Cesar Visual Studio, Samarin Forms tiene disponible Entity Framework Core. Así que tenéis ahí un ORM bastante potente. O si conocéis ya Entity Framework, si venís de, de, de otros sitios, ahí lo tenéis ya. Eh, podríamos obviamente navegar, ahora mismo no navegamos a ningún lado, podríamos navegar al detalle, podríamos tal. Y aprovechando una pregunta que nos acaban de hacer, deciros eh, que para el tema de integración con sensores y tal de cada plataforma, si os fijáis aquí en el proyecto wait, en el proyecto que tenemos desde cero, hay una dependencia que es Submarine Essentials esto es algo que, que bien que perfectamente podría estar dentro del propio framework pero vamos, lo han dejado fuera porque entiendo que eh, avanza más rápido que lo que es Xamarin Forms en sí qué es Xamarin Essentials pues lo que te hace es te da muchas abstracciones de muchas cosas concretas que puedes hacer para cada plataforma es decir Imagínate lo que me preguntaban concretamente es que si puedo acceder a los contactos o a los SMS del móvil. Pues sí, pues Xamarin Essentials tiene una abstracción que te permite lo han hecho para cada plataforma, te permite en las que aplique, por ejemplo, en Android y en iOS pues te permite leer los contactos, te permite no sé, un montón de sensores, que si sí acceder a la cámara y tal. Aquí en la página de Xamarin Essentials veis que viene instalada por defecto cuando creas la plantilla, ya tiene Submarine Essential añadida y ves todo lo que queráis ver en concreto, pues acelerómetro, que si quiero ver la batería que me queda, eh, conectividad, compás, orientations, el tema de permisos en Android y iOS, de, por ejemplo, para acceder a la cámara o para acceder al storage necesitas pedir permiso primero, SMS, o sea, todo esto ya lo tenéis para cada plataforma, o sea, esto os ahorra un montón de trabajo, porque... Como os comenté, Summer informs lo que intenta es te extraer lo común de lo que vale para todas las plataformas y después puedes hacer lo que quieras para cada plataforma en concreto. Si tienes una necesidad muy específica, puedes usar distintos mecanismos como serían los Custom renderers y cosas así y puedes hacer código que sea específico para cada plataforma. Y entonces, con Forms podrías hacer la aplicación que harías Pero usando Android Studio, usando Xcode, usando Kotlin, Swift y tal, podrías hacerlo aquí también usando C Sharp. y Forms te da mucho código común. Después con Essentials te permite abstraer lo que no es común, bueno, el acelerómetro y tal, cada plataforma tiene su forma de hacerlo, pero aquí tienes una capa que te atrae de todo esto, Mira qué lista de, de cosas, de, de features. Y después, si aún así o también tienes, por ejemplo, si quieres hacer, si quieres pintar cosas en pantalla 2D o 3D multiplataforma, también tienes Esquia, tienes también un montón de librerías. Y si aún así no quieres hacer algo súper especial, súper concreto puedes acceder a Custom Renderers y hacer la implementación solo de una plataforma y hacer la extracción y puedes hacerlo de las plataformas que quieras ya lo he mostrado en IOS Simulators ah, otra cosa que se me ha olvidado comentar antes el tema de la documentación lo he puesto por aquí por las preguntas también deciros que la documentación para mi gusto está muy bien, la cambiaron hace poco y la documentación también sirve para comenzar Bajo mi punto de vista, porque tiene muchos ejemplos, te dice, te da un poco, ¿en qué es Summer Te da un poco la, la introducción que, que hemos intentado hacer aquí nosotros, dar primeros pasos y tal, y después tiene muchos tutoriales con ejemplos prácticos que creo que son muy útiles. No es una documentación per se técnica más fría, digamos, sino que también te ponen enlaces a, a vídeos y hay muchísimos recursos. Eh, esto es algo muy básico, hasta aquí os hemos mostrado la aplicación esta, ejecutando en distintas plataformas, deciros que hemos querido dejar fuera cosas como CICD, que haríamos, tema de git, ramas, Code review, haríamos muchísimas otras cosas, pero ahí creemos que eso queda fuera del scope, fuera de esta introducción, así que nada, mencionar que todo el código, que hemos, el código en el que hemos estado trabajando ahora está público, está en el repositorio ahí de GitHub, que también lo he puesto ahí en las preguntas. Eh, si tenéis alguna duda concreta respecto al proyecto en sí, podéis en el repositorio, en GitHub, podéis abrir alguna issue o tal comentando algo que, y ahí intentaremos, como podamos, os ayudaremos. Y ahora, pues por último, antes de terminar, pues ver si queda alguna pregunta que no lo sé. No, yo estaba A repasando ver. y la tenemos de momento contestada. Ahora mismo la tenemos controlada. Pues vale, pues en principio aquí quedaríamos. Aquí esto es todo. Espero que os haya sido útil. Hemos querido transmitiros eso, transmitiros un primer contacto con Forms. para cualquier duda en el kit nos tenéis y si no podéis responder alguna pregunta por aquí. Pues esto es todo. Muchas gracias y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Hasta luego.